Poesía, moviendo mercancía de noche y de día, ¿Quién creería que el rap se pulvería mi vicio. Dijeron que nunca tendría oficio 24-7. Haciendo hip-hop ex pa' que mueva la cabeza, tirando rimas con la destreza. Ey, ey. Todo movido de nuca, haciendo rimas fuertes como bazooka, morralas, tiro a luca, cayó vete a ver calmadito no te sientas gallo porque te controla tu ruca. Ey, ey, sabes quiénes son los locos del barrio, barrio, tirando rimas de a diario, darío para el vecindario, darío. La muerte camina sin ningún horario, ario, pum pum, suena el bajo pompa. Pan, las balas. Se siente chido. Saliente un Saben cuánto te están apoyando. Pero también te sienten chido. Saben cuánto te están criticando. 24 siente loco mexicano. Si te caes en en la mano. Aquí me miras con tequila en la mano. Gracias, hermano. 100% orgulloso mexicano. Ando tirando rimas para mi gente. Siempre para enfrente. Loco mexicano. Cierro pariente. Lucho. Cierro mi pariente, lucho, por la que un día me tuvo en su vientre Tirando rimas en equipo, somos los del nuevo ciclo Bienvenido, loco he venido, a cumplir mis sueños y mis metas Filmando y cantando en la banqueta Ey, Ellos creen que mi vida es color rosa Pero no saben que Pipito también de las peores cosas Una onza, cuatro de rap cayendo el estilo high para toda la banda que se la rifa la rima malandra para los locos de califa tirando rimas para mis paisanos andamos rifando con los huevos en la mano nunca me ha importado lo mínimo que han hablado siempre me la he rifado aunque nos ha costado, pero el respeto está ganado Esto no está improvisado, para que les duela Ya llegaron los locos de la vieja escuela, ey. Ando tirando rimas para mi gente, siempre para enfrente Loco mexicano, fierro pariente Lucho por la que un día me tuvo en su vientre Ando rimando para mi gente, siempre para enfrente Loco mexicano, fierro mi pariente Lucho por la que un día me tuvo en su vientre FM topits, no más para que el estilo y de su mundo se